De nuevo, hagamos la escena de nuevo, ya. Di tú, chao Monse, y tú decís chao Nela, ¿ya? Y después <risa> se juntan y, y hacen lo suyo. Vamos. Chao Monse. Hey guys. Sí, me he sacado dos vlogs. Uno fue casualidad, el otro fue a propósito. Pero tengo un serio problema de um, organización y quiero arreglarlo. Lo que pasa es que cuando comencé este vlog, yo estaba desempleado estaba viviendo con los restos de mi feniquito de mi última pega. Entonces, para mí, esos momentos significaban dormirme muy tarde, despertarme muy tarde y no hacer nada más. Estaba visitando muchos lugares nuevos, con gente nueva que estaba conociendo, con la pareja que tenía en ese entonces. Entonces, si sí, me atrasaba con el vlog, era fácil. Madrugada o simplemente soltaba el capítulo mucho más tarde ah. Entonces, desde el punto de vista, eran las condiciones ideales para ganar Tenía el tiempo, tenía el panorama solo había que apretar Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, entonces... Tengo que hacer otras cosas, tengo otras obligaciones Las co condiciones ideales que se dieron para cuando comencé el vlog ya no son las mismas eh, Me está dando más miedo grabar No sé por qué, pero aún... Me sigue dando duro de grabar aquí en la pega. Un poquito mira, raro. Bueno, y últimamente no me ha pasado nada interesante, a mí, ¿no? De grabar. ¿En serio? Entonces, en ese tiempo que se dieron estas condiciones ideales, hacía la locura de grabar un blog al día. Si hace poco llegaste a este canal, al principio hacía un video diario. Era bacán igual estuve revisando y esto este cuestionamiento siempre me pasa a veces cuando el blog se vuelve muy rutinario y repetitivo entro como en modo cuestionamiento y normalmente cuando pasa eso no saco entonces eh, ah ah qué iba a decir actualmente eh, por editar el blog no tengo panoramas y cuando tengo panoramas no edito el blog entonces se hace como una contradicción, contradictoria, paradójica y, y nada, como que me estreso. La cuestión es que eh, voy a ponerle pausa a la reflexión porque vamos en camino a ver a una amiga de la Monse. Digo la Monse. Sí. Vamos a ver cómo es un carrete entre youtubers. Youtubers. Entre bloggers. Y gatos. Bloggers y gatos. ¿Qué hago acá, Dios mío? ¿Qué hago acá? Que tengo pensado hacer un video diciendo canales que me gustan mucho chilenos yeah. Y que siento que deberían tener más suscriptores Y entre de eso van a estar sus canales oh. ¿Qué? Pero yo encuentro que... ¿Qué? <risa> Mira, esto, esto es lo que pasa cuando se juntan dos vloggers <risa> Sí. Sauce y ella es Monce. Y sí, los dos es feliz. canales de Youtube. <risas> Así es. Siempre esperé este momento de felicidad. Y gracias por entregarme este momento donde puedo licencio? bloguear como bloguean otras personas. Sí. Yo con esto termino el blog. Es como este fue el hito que me permite cerrar y no grabar más. Y descansar de esta maldición que es grabar el blog. La segunda visita social de la noche. Bien. ¿Qué estamos, en, ¿Qué estamos haciendo acá? No sé... Ahí todo el compañero? Bueno, hermano, bueno, bueno. lento bueno, bueno. hermano. Todo sí. tapizado, hermano. Sí. Saque cualquier moneda rodando, hermano. Sí. Tengo Ah, eso va como de puerto hermano. Bueno, lo que aprendimos en el día de hoy es que los contextos cambian y como cambian los contextos, uno tiene que adaptarse. Mi estrés con el vlog es que lo sigo haciendo tal como lo hacía cuando empecé, cuando estaba desempleado, no tenía tiempo y tenía otro contexto y otras motivaciones para hacer el blog. Me estaba estresando por el blog y penita y ah, cansancio. Tomé la firme determinación de seguir haciendo el blog pero cambiando la metodología. Y entonces básicamente advertirles desde ya que a veces me voy a estresar y a veces me voy a decir como, ¡oh, qué algo, Dios mío! Pero que lo paso tan bien haciendo el vlog que... Siempre voy a terminar haciendo vlogs. Sí, en serio. ¡Gracias!